Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia Palavicini. soy académica y en este momento la directora del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Nuestro instituto, más conocido como el Instituto IDEA, está orientado a la investigación de excelencia y a la formación de posgrado desde una mirada interdisciplinaria de la ciencia social y las humanidades. Y nuestro objetivo es poder fomentar a los estudios americanos, a la innovación y al debate público desde una mirada regional pero también contribuir al posicionamiento de nuestra universidad en el contexto nacional y en el contexto internacional. El Instituto IDEA fue creado en el año 1993 y hemos desarrollado en conjunto con la Facultad de Humanidades de nuestra institución un, el programa de doctorado en estudios americanos eh, y tres programas de magíster, el, tenemos el programa magíster en estudios internacionales, el programa magíster en estudios sociales y políticos y el programa magíster en arte, pensamiento y cultura, eh, los cuales se encuentran asociados a las áreas temáticas desde las cuales nosotros vamos organizando nuestro quehacer. Estamos conformados por un equipo amplio de investigadores, de investigadoras, y también por eh, personas que se incorporan a través de nuestras redes, eh, postdoc, eh, personas que están haciendo sus programas de postdoc, como también estudiantes de magisterio y doctorado, quienes han encontrado en nuestro quehacer, digamos, una posibilidad para ir potenciando su trabajo. Eh, hemos desarrollado en esa línea un, un, una cantidad muy importante de proyectos de investigación de alcance nacional y también de alcance internacional, eh, tenemos muchas redes externas con las cuales hemos trabajado, una de ellas es la red Flaxo y también hemos contribuido de esas redes a la formación de especialistas eh, en todas las áreas que se han mencionado. También como IDEA tenemos uh, una área de publicaciones, una de ellas incluye la colección IDEA, que incluye todas las publicaciones de libro y también eh, contamos con dos revistas, la revista Arribar y la revista de estudios avanzados, ambas están indexadas, por supuesto, una es Scopus y la otra es Eriplas. Eh, que, bueno, y también desarrollamos programas de formación continua para las eh, y las personas que, que quieren especializar en alguna de las áreas eh, que nosotros hemos trabajado. Son programas que no son conducentes a grado, pero que han tenido una enorme cobertura y han sido súper interesantes para las personas que están interesadas en algunas de las líneas que nosotros estamos trabajando.